En manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Y aquí se acerca el que me entrega. Padre bendice este tiempo de predicación. Señor, usa mi vida. Señor, usa tu palabra. Glorifica tu palabra, Señor. Glorifica a tu Hijo Jesucristo en esta predicación. En, en su nombre, por Amén. El sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Dios. El sufrimiento, mis amados, es una experiencia que todo ser humano experimentará en su vida. Es una experiencia que no quisiéramos vivir, pero el sufrimiento es parte de la realidad. ¿Quién aquí no ha sufrido nunca? Nadie. no podemos. Nadie puede decir, yo no, nunca he sufrido, ni sufriré. No, no es cierto. Estaría mintiendo. Porque es parte de la realidad, es parte de, de lo que es vivir en este mundo. Grandes programas de gobierno y políticas públicas se diseñan y se implementan en el mundo, entre otras cosas, para que la humanidad experimente menos sufrimiento. Sin embargo, es parte de este mundo caído. Y cuando hablamos del sufrimiento de Dios, hermanos, nos estamos adentrando a una parte de la teología que es la cristología, lo que la Biblia enseña acerca de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y hermanos, todos nosotros somos gente de sana doctrina y sabemos que nuestro Señor es Dios y es hombre. Es decir, Posee dos naturalezas, la divina y la humana. Pero a la hora de tratar de entenderlo, porque esto es un misterio, hermanos, muchas veces tratamos de dar algunas explicaciones lógicas que rayan en lo que en algún momento la iglesia ya considera como una herejía. Por ejemplo, yo no sé si usted piense que cuando Jesús está ordenándole a la tempestad, a los vientos y al mar, y se calla y mudece y el mar le obedece, Jesús está en modo Dios. Pero cuando Jesús está, por ejemplo, en, en Juan 4, que dice que cansado del camino, no, se sentó. Dijo, ah, ahí está en modo hombre. Bueno, eh, no es así lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús no es como que a ratos es Dios, a ratos hombre, está en modo hombre, modo Dios. No, es el modalismo fue ya condenado con una herejía. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, en su encarnación, siempre fue Dios. Y algunos le han dicho, ¿100% Dios? 100% hombre. Es decir, el Jesús que le ordenó a la tempestad, calla y mudece, y la tempestad le obedeció, era... Tanto hombre como Dios. Y el Jesús que dijo, tengo sed, era tanto hombre como Dios. Ahora, ¿esto no les parece maravilloso, hermanos, que los cristianos de todas las épocas creemos en un Dios que se quiso hacer uno de nosotros y experimentar lo que nosotros vivimos, incluyendo la experiencia del sufrimiento? Incluyéndole la, la experiencia del sufrimiento. Ahora. Esto tiene mucho que ver con el propósito que tiene Marcos al escribir. Su evangelio. Porque de acuerdo al testimonio de la iglesia. Antigua. Marcos escribe este evangelio desde Roma. Para la iglesia de Roma. Es decir, tiene en su mente una audiencia latina y lo escribe de acuerdo a, al testimonio de un, un hombre muy cercano muy temprano en la iglesia primitiva Ireneo de Lyon que él escribió después de que Pedro fue martirizado ahora sí si la fecha en que todos están de acuerdo en la cual Pedro fue martirizado fue durante la persecución de Nerón del emperador Nerón en el año 63 por lo tanto eh, si esta persecución duró hasta el 68 este evangelio está dirigido hacia una iglesia que está viviendo persecución. Y Marcos, el autor de este evangelio, era discípulo también del apóstol Pedro. pero le llama a mi hijo Marcos en su epístola. ¿Y qué dijo Pedro acerca del de ejemplo de Jesús? Dice: Porque Cristo también padeció, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Ahora, hermanos. En este mensaje, yo no quiero trivializar lo que ocurrió en este episodio que todos se, la cristiandad conoce como la agonía en el huerto. Yo lo he predicado, lo he enseñado y lo predicaré en este sermón, hermanos. Aquí lo que está ocurriendo es de dimensiones cósmicas. Se está llevando a cabo ya. La sustitución del castigo por nuestros pecados. La agonía. Aquí empezó el sufrimiento del Señor. Y hablaré solamente de dos puntos respecto a este significado evangélico de la agonía en el huerto. En primer lugar, Jesús habla aquí de una copa. La Biblia siempre habla, mis amados hermanos, de la copa en términos de relacionarla con la ira de Dios. La ira de Dios. Si usted lee en los profetas, los profetas hablaron de la copa, del lagar, de la ira de Dios como un lugar donde se pisaban las uvas y descendía el jugo de la vid que llegaba finalmente una copa. Apocalipsis habla de las copas de la ira de Dios. Entonces, hermanos, cuando Jesús está diciendo, aparta de mí esta copa, no se refiere tanto a la tortura física, que por supuesto, ya insisto, is como humano, sintió, como cualquier ser humano, esos latigazos, esos golpes, esas humillaciones, esos clavos, pero no era eso a lo que se refiere como copa, sino a que, hermanos, al hecho de soportar, de llevar sobre sí, lo que cantábamos aquí, la culpa de nuestros pecados. ¿Sí? Piénsalo así, la culpa de mis pecados. Piénsalo así, individualízalo. La culpa de cada uno de mis pecados. Esa es la copa de la cual él está hablando. Y es que ese, esta, este sacrificio, esa copa, el que el Hijo de Dios bebiera la copa de la ira de Dios, fue un plan diseñado, decretado desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención intratrinitaria. Pero, amados hermanos, aún sin perder de vista ese significado profundo y que debe ser predicado y entendido y siempre debemos tener claro, Jesús aquí nos está también enseñando tres maneras de cómo nosotros hemos de afrontar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hemos de sufrir. Ser cristiano es sufrir. ¿sí? Si usted pensaba que ser cristiano es para de sufrir. No, no, no es así. Seguir a Jesús no es parar de sufrir. Seguir a Jesús es estar dispuesto a sufrir. Llevar la cruz. Jesús dijo... El que quiera seguir en pos de mí, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Alguien decía, bueno, es equivalente a la cruz a decir, pues toma tu silla eléctrica, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a morir por mi causa. Y si vamos a sufrir, Jesús nos enseña aquí cómo hemos de afrontar el sufrimiento. En primer lugar, mis amados hermanos, aquí el Señor. Siempre, siempre entendió que era importante construir lo que ahora se llama o le llaman a algunos la red de apoyo. Y ese es el primer punto: construye tu red de apoyo. Versículos 32 al 33. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentados aquí, entre tanto que lloro. Y nota el 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. O sea, de doce apóstoles, tomó a tres. Tomó a tres que lo iban a acompañar en los momentos de esta agonía, de este sufrimiento. Ahora, esta palabra Getsemaní, hermanos, es una palabra aramea que significa prensa de aceite. Está ubicado, es un huerto que está ubicado en el monte de los olivos. Entonces, había árboles de olivos. Dicen que aquí en Haití, en el campamento hay unos árboles de olivos que está el proyecto de, de restaurarlos. Pero, a ver, el olivo era un, un elemento muy importante en el comercio y en las riquezas del Lejano Oriente, ¿no? porque era un elemento de gran riqueza, porque se exportaba el aceite de oliva a muchas otras partes. Yo no sé si ustedes han visto algún dibujo de cómo eran las prensas de aceite, unas enormes rocas con unos molinos, eran como semiesféricas, y varios hombres se necesitaban para prensar la aceituna. Ahí y entonces obtener el aceite. Hermanos, y qué curioso que justo ahí en Getsemani, que significa prensa de aceite, nuestro Jesús iba a estar siendo atribulado. Iba a experimentar esa tribulación, esa agonía, esa aflicción tan fuerte. Pero también, hermanos, hay otra similitud que nos da la palabra de Dios. Jesús aquí nos está representando a ti y a mí. Esas gotas de sangre de las cuales habla Mateo en su pasaje, en su narración análoga, ¿sí? justamente tiene que ver con esa agonía de saber que estaba recibiendo el peso de la culpa por nuestros pecados. Pero hubo otro huerto en donde alguien también nos representa. El huerto del Edén en el huerto del Edén tuvimos otro personaje que nos representó, y ese fue Adán. También fue probado. Pero Adán fracasó. Y Jesús en el huerto de Getsemaní fue probado, pero él venció. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿quiénes eran Pedro, Jacobo y Juan, hermanos? No piensen ustedes este, que Jesús... Ahora, una de las cosas que las iglesias tienen, sobre todo las iglesias bautistas, ¿verdad? Cuidar de que el pastor no tenga sus favoritos, ¿verdad? Y uno como pastor debe tener cuidado también. De, y yo de una vez les digo: hermanos, aquí nadie es mi favorito. Nadie, todos los amamos igual, ¿sí? para que nadie me diga, ah, este es su favorito. Y alguien pudiera decir a Jesús: ay, es que Pedro, Jacobo y Juan son tus, favor son tus consentidos, Señor. Pero, a ver, ¿por qué los eligió a ellos? Eh, alguien pudiera pensar: eh, ¿habrá sido acaso porque. ¿Ellos eran los más aventajados en, la, en el conocimiento bíblico? Mm. ¿Ellos eran los que más habían asimilado las enseñanzas del Señor? No. ¿Eran los que habían desarrollado mayor madurez cristiana? Es decir, su carácter sí. este, reflejaba más el carácter del Señor. No. Ahí estaban los buanerjes. Entre ese trío estaban... ¿Sabe qué significa bua, Buanerje, no? Los hijos del trueno. Y ese apodo, el Señor se los puso, el maravilloso nuestro Señor, se los puso porque ya estaban pidiéndole al Señor que mandara fuego del cielo sobre unos samaritanos que no lo quisieron recibir. Dice, señor, viene a ver. Ustedes son los guanerjes, hijos del trueno. Ahí estaban este Jacobo y Juan. Y Pedro. No fue Pedro el que después de haber hecho la confesión, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, y Jesús, después de eso, anuncia su muerte, diciendo, sí, yo soy el, el hijo de Dios, el Mesías, pero soy el siervo sufriente y voy a dar mi vida. Y, y Pedro no entendió, y le dice, no, de ninguna manera esto te acontezca. Le dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, Pedro se llevó varias reprimendas del Señor. Varias reprimendas del Señor. Pero está dentro de este círculo, privilegiado, acompañando al Señor en el momento culminante de su agonía. Y una de las razones por las cuales pudiésemos pensar, mis amados, de que Jesús los eligió, tiene que ver porque no cuidaban su boca. Miren, los buanerges, los hijos del trono, y vaya conmigo a Marcos, Marcos mismo relata, es en Marcos 10.35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos.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 Ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Fíjense que hay un himno en el Inario y se canta mucho en las iglesias bautistas, pero yo me siento como que un poco incómodo. Se llama justamente basado acá, ¿no? Este, cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz contigo Iris. Oh, sí, podemos, ¿verdad? Ay, cuando cantamos el coro, yo digo, siento que me estoy comparando, poniendo como los banerjes, ¿no? Sí podemos, sí podemos, pero hay que tener cuidado cuando hacemos compromisos con el Señor. Porque aquí está diciendo, ellos están diciendo, sí podemos, con arrogancia, con tal de estar, al, uno de la izquierda y otro a la derecha, en el lugar privilegiado, sí, sí podemos, sí podemos. Vamos a ver, no podían ni dormir siquiera cuando el Señor les pidió, no pudieron ni velar, se quedaron dormidos cuando el Señor les pidió orar en el caso de Pedro fue algo similar Marcos 14 27, vaya también a ese pasaje de la escritura entonces Jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche, ¿qué significa? Es, os escandalizaréis os avergonzaréis me negaréis, espantaréis les entrará miedo me, me negarán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 si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, pues el Señor probablemente quería darles también una enseñanza a los que habían hecho esos compromisos, hermanos. Pero más allá de eso, el Señor Jesús, sabiendo que ellos iban a dormir, el, el hecho de saber que estaban ahí era una... Una, un apoyo para él. Miren, diversas organizaciones e eh, investigaciones que se han hecho, las personas que tienen redes sólidas de apoyo. ¿Cuál es la principal red de apoyo? La más importante que debe uno, un ser humano tener. La familia. Y este término de red de apoyo, ¿saben de dónde viene? Del circo, de allá de los equilibristas. Cuando, uh, cuando han visto ensayar a un equilibrista eh, en la tele o en algún lugar, cuando está practicando su número, que hay abajo? Hay una red. ¿sí? Entonces, si se cae, pues cae en la red de apoyo. Entonces, todos nosotros en la vida podemos caer en crisis, pero con redes de apoyo fuertes, puede ser, debe ser la familia, pues es menos el impacto, pero pueden ser, hermanos, la iglesia, la iglesia es una red de apoyo, nosotros eh, en, en comunión. Eh, entonces, las personas que tienen esas redes de apoyo cercanos pueden salir más adelante en medio de las crisis, más victoriosos, hermanos. Y los pastores construimos esta red de apoyo porque también la necesitamos con otros pastores, hermanos. Y es muy importante que en las crisis, tú no pases las crisis de la vida tú solo. ¿Sí? No es cierto que tú puedes solo. Tú podrás decir lo que quieras. ¿no? Yo puedo solo. No, no puedes solo. Necesitas a gente piadosa a dos a tu lado. Y si el rey de reyes y señor de señores, amado hermano, lo necesitó ¿cuánto más tú y yo. Pero otra, otra verdad, hermanos, que el Señor nos dice cómo afrontar el sufrimiento. Ya vimos, está en tu red de apoyo, pero también no escondas ni niegues tus emociones, tu estado emocional. Ya que estaba con Pedro, Jacobo y Juan, con ese grupo selecto, porque no olvidemos, ellos también fueron los que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, solo ellos, los otros doce no. El resto no. Y solo ellos presenciaron la transfiguración. Solo este trío especial, el grupo más cercano de los doce. Y fue solamente con ellos que Jesús abrió su corazón. ¿Y qué les dijo? Versículo 34. Regresamos a Marcos 14, 34. Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velar. Ahora, hermanos, Jesús está hablando, estas palabras las está pronunciando el Hijo de Dios, el Creador del Universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él está admitiendo su estado emocional. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Habla aquí de tristeza extrema y de angustia extrema. Les voy a leer este versículo. En la nueva versión internacional. Dice Jesús. Está la angustia que me invade. Que me siento morir. ¿Escuchó? Está la angustia que me invade. Que me siento morir. Sensación de muerte inminente. Hermanos, muchas veces se ha hablado de morir de tristeza. Han oído hablar de eso, sobre todo cuando muere, por ejemplo, un cónyuge y al poco tiempo muere eh, el cónyuge vivo y dice, murió de tristeza. Bueno, se han llevado a cabo investigaciones y esto existe, pero lo que sí existe, hermanos, es el síndrome del corazón roto. Bajo estados emocionales fuertes, muchas veces se da un desbalance hormonal, ¿sí? que altera el funcionamiento cardíaco. Y cuando no has, no, ese problema no es atendido oportunamente, puede llevar a infartos. ¿Sí? Por situaciones de gran angustia y de gran estrés. Y aquí vemos a Jesús... Admitiendo sus emociones, amados hermanos, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Siento que me muero de tristeza. Ahora, imagínense que un día llegara el pastor Si yo llegara y dijera, hermanos, siento que me muero de tristeza. Ay, no. uh, más de uno aquí va a decir, este hermano, ya se enfrió espiritualmente. Ya descuidó su... ¿Dónde está la fe? Porque asociamos estados emocionales, hermanos, ¿con qué? Con debilidad espiritual, ¿no? Y entonces, como tenemos esa programación mental de relacionar la tristeza o la depresión o situaciones emocionales de desánimo simplemente, decimos, ¡ay! Entonces su vida espiritual no anda bien. Y como creemos que eso es una verdad, ¿Cuál es lo políticamente correcto que debemos demostrar cuando pasamos por crisis? Ay, no, pues, estoy bien, hermano. Ay, hermano, me enteré que tuviste un accidente, hermano. Este, ¿Puedo hacer algo por ti? Sí, sí, sí, tú. Tú estoy bien. No, no, mira. Eh, gracias a Dios, mi fe en el Señor está muy fuerte. Porque se nos ha enseñado que así debemos eh, reaccionar. Pero decir, mostrarnos vulnerables, mostrarnos tristes, Mostrarnos, pedir ayuda. Decimos, no, eso es, equivale a falta de fe Y muchos, hermanos, muchos, muchos cristianos todavía piensan de esa manera. Ahora, traspásalo al pasaje que estamos viendo hoy en la Biblia. El santo Hijo de Dios, entonces, al decir que siente morirse de angustia y de tristeza, Sería rayar en blasfemia, hermanos, decir que es por un estado espiritual o falta de fe o falta de confianza. No, mis amados hermanos. Simplemente es un ser humano. Nuestro Señor en su humanidad experimentó esto. Y más vale que si tú y yo queremos salir victoriosos en medio de las crisis, en medio de las tribulaciones, mis amados, admitamos con honestidad que necesitamos ayuda. Decir, sí, estoy triste. Sí, estoy afligido. Y no pasa nada. Y los demás no juzgar. No condenar. Porque alguien está admitiendo sus emociones con honestidad. Hermanos, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él experimentó el sufrimiento y nunca, hermanos, nunca escondió ni reprimió sus emociones. Nuestro Señor, enfrente de la tumba de su amigo Lázaro, dice la Biblia que él lloró y había mucha gente ahí viéndolo llorar de dolor, de tristeza, aunque sabía que estaba a punto de resucitar a su amigo. Lloró porque estaba experimentando el duelo, ese mismo duelo que nosotros hemos sentido cuando se nos ha muerto un ser querido. Jesús lo vivió y no lo ocultó. Él no pensó, no, yo soy el hijo de Dios, ¿cómo creen que me van a ver llorar la gente? ¿Qué va a decir? No, él lloró, no escondió sus emociones. Jesús, hermanos, no intentó aparentar fortaleza física en la cruz sino que él dijo, tengo sed, tengo sed. En Lucas 12, 50, les dijo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Cuando pasas, amado hermano y hermana, cuando pasas por un sufrimiento, una prueba, una tribulación, ¿cuál es la tendencia que quieres? ¿Demostrarte fuerte? Porque siento. ¿O piensas que eso es ser espiritual? Por mucho tiempo, se enseñaba equivocadamente que en los funerales cristianos no se debería llorar. ¿Habían escuchado eso? Se, sobre todo las generaciones más atrás. Los cristianos no lloramos en los funerales. ¿Y eso de dónde se sacó? Claro que no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Pero por supuesto que nos duele la partida de un ser querido y no es pecaminoso y no es malo ni es falta de fe mostrar tristeza cuando se debe mostrar tristeza. Negando tu tristeza no te conviertes en alguien más espiritual. Ni te vamos a admirar más por eso. No hay nada de pecaminoso en admitir. Como dijo el Señor, me estoy muriendo de tristeza. Pero un tercer punto, mis amados, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Practica la oración, pero no la oración religiosa. No la oración que se escucha muchas veces en, eh, en, en reuniones cristianas. La oración... Honesta. Vean cómo oró el Señor. Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Ava, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Para empezar, dice aquí, cómo estaba, cuál era la posición del corporal del Señor, hermanos, postrado en tierra. ¿Cuál es la oración correcta al orar, hermanos? La Biblia no da una posición correcta. ¿sí? Sin embargo, la misma actitud de nuestro corazón nos hace colocarnos en ciertas posiciones. No para impresionar a Dios, no para impresionar a nadie, sino porque el mismo dolor nos lleva arrodillarnos Y aquí Jesús más que arrodillado estaba como tirado hermanos, en el piso. Así es como se debe de representar en las pinturas, postrado totalmente en el piso, en tierra. Y Jesús está ahí, en esa posición, hermanos, orando al Padre. Y él habla de, aquí se habla de aquella Hora, hermanos. Dice, eh, pa, pa, si fuese posible, pasase de él aquella hora. La hora, el momento, el kairos de Dios, el momento que el Padre puso en su potestad, en el cual él debía ser sacrificado por nuestros pecados. ¿Y qué está pasando con Jesús aquí, mis amados hermanos? Él apela a la omnipotencia de Dios. Dice, todas las cosas son posibles para ti, Padre. No hay otra manera, Señor. No hay otra manera de cómo salvar al mundo. Habrá otro camino que no sea que yo beba esa copa, Padre. Puede ser, mis amados hermanos, alguien pudiese pensar que Jesús por un momento, por un instante, dejó de amarnos será que por ese instante Jesús estaba renunciando al pacto de redención que se había realizado por toda la eternidad en la trinidad no no hermanos Jesús está viviendo la aflicción en su carne como cualquiera de nosotros y es que mis amados esa copa de la ira de la cual Jesús está pidiendo no beber si fuese posible no beber no es cualquier cosa si nosotros los seres humanos supiéramos lo que significa Recibir la ira de Dios, no dirías expresiones tontas como, me voy a la fiesta del infierno. Ahí va a estar bien el ambiente. No sabes lo que dices. Porque Jesús aquí está hablando de la ira de Dios. Y está diciendo, Padre, si ¿sí es posible, aparte de mí, esta culpa. Alguien ha dicho que si Dios te permitiera experimentar cinco minutos, la ira de Dios, probablemente, y tuvieras la oportunidad, si hubiera, es uno, por supuesto que una vez que termina la vida en esta tierra, ya no hay, marcha atrás, pero si Dios te diera oportunidad de cinco minutos de experimentar, subiré, regresarías corriendo a recibir. Mucho, mucha gente dice que está el debate, ¿no? que sí, el lago de fuego realmente es un lago literal y un fuego literal. Y dicen, bueno, en caso de que no se tratara de un lago de fuego literal, la gente preferiría sin pensarlo, un lago de fuego, que limpiar, porque el tormento, estar bajo la ira de Dios, dice la palabra de Dios, horrenda cosa es cara caer, en manos de un Dios vivo, de esa copa está hablando Jesús, mis amados, no lo sabemos hermano, aquí solamente, hemos recibido en esta vida, ciertos destellos, muy, probaditas pequeñas de cómo Dios manifiesta y ha manifestado su ira a lo largo de la historia humana. Pero llegará el día en que su copa de la ira llegará. Será derramada. Y si tú hasta ahora no eres de Cristo, beberás esa copa. Beberás. No es que si quieres, la beberás. La beberás toda. Y claro que Jesús que estaba a punto de beberla por nuestros pecados, hermanos. Dice: Padre, si sí es posible, aparte de mí, esta cosa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que. Tengo. Y nos está enseñando a orar una vez más. Hermanos, yo muchas veces he escuchado oraciones, o quizá yo mismo las he hecho, donde digo, bueno, y, y por fin, ¿qué era lo que se quiere pedir al Señor? ¿No? Sobre todo, a ver, cuando, cuando hay un caso de enfermedad, nos enteramos de alguien con una enfermedad grave. O alguien que ya está quizá en un estado quizá terminal. Y, y muchas ocasiones he escuchado oraciones como diciendo, padre, te pedimos por fulanito y que se haga tu voluntad. Bueno, sí, está bien. Porque aquí Jesús no está diciendo que se haga su voluntad. Pero antes, ¿qué dijo? Antes fue específico, ¿no? Lo que quiero y deseo, y si se puede, les pasa de mí esta copa. Es decir, hermanos, seamos específicos al orar. No es menos espiritual decir, Señor, te pido que lo sanes. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición. Haz un milagro, te suplicamos. Nuestra petición es por sanidad claro, tú tienes tu plan y tu plan se ha de cumplir pero nuestra petición, lo que yo vengo a ponerte delante de ti aquí padre, es que le conceda sanidad seamos específicos al orar escuchen hermanos esta oración miren, muchas veces nosotros oramos como queriendo impresionar a Dios o queriendo ocultarle a Dios nuestro estado emocional, imagínense, queremos ocultar nuestro estado emocional ante los hermanos, o ante los demás. Pero lo más trágico es quererle ocultar nuestro estado emocional al mismo Dios cuando oramos. ¿No? A veces decimos oraciones como estas, ¿no? Señor, estoy en una prueba, pero confío en ti, en cada una de tus promesas, no dudo de tu fidelidad, de tu bondad, del cuidado que tienes, siento tu paz, siento tu amor, tu cuidado. Bueno, pues ese hermano no necesita nada, Tiene, se siente fuerte, se siente fortalecido, tiene todo y todavía va y lo presume delante de Dios. Pero ve esta oración, Salmo 102, escucha esta oración. Señor, escucha mi oración, permite que mi grito llegue a ti. Oye, grito, no escondas de mí tu rostro cuando me encuentre angustiado, Dignate escucharme. Respóndeme pronto cuando llame, pues mi vida se acaba como el humo, mis huesos arden como brasas, mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer, la piel se me pega a los huesos de tanto gemir, soy como una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas, no duermo, soy como un pájaro solitario en el tejado, mis enemigos me ofenden si cesar y usan mi nombre para maldecir, en vez de pan. Como ceniza y mi bebida se mezclan mis lágrimas a causa de tu enojo y tu furor, pues me alzaste para derribarme después. Mis días pasan como una sombra, me voy marchitando como la hierba. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesto con Dios y le dijiste tal cual te sientes? Porque muchas veces, hermanos, queremos impresionar a Dios con nuestra piedad, con nuestra aparente fortaleza. Diles, no, Señor. Estoy acabado, estoy abatido No tengo fuerzas para seguir adelante Se me ha ido el apetito Había otros Más osados que decían No quiero ni vivir, no quiero ni seguir viviendo no, Pero hermanos Eso es pecado, no Es ser honesto delante de Dios Cuando tú ores Acuérdate que estás orándole Al Dios omnisciente él sabe perfectamente cómo te sientes. Él sabe perfectamente que estás mal. Hermanos, tres formas correctas de enfrentar el sufrimiento. Acompáñate de gente que va a estar contigo mientras sufres. No puedes solo, no es cierto, no puedes solo. Admite tu dolor. Admite tu tristeza, admite tu aflicción. No es verdad que estás fuerte, que tienes fe que estás, no es cierto. Estás afligido, estás dolor. Te duele. Y es, no es malo que te duela, es natural. ¿Sí? No trates de mostrarte fuerte. Y practica la oración honesta delante de Dios. Sé honesto también, sé transparente. Él te conoce, Dios te conoce. No trates de impresionarlo con oraciones, con apariencia de piedad. Pero en todo esto, mis amados hermanos, el Señor se levantó fortalecido. Dice el versículo eh, 42, levantados, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento, hermanos? Que tomemos ejemplo de nuestro Señor que en esta, en esta hora cumbre, culminante de su pasión, él nos dio ejemplo de cómo enfrentar y encarar la aflicción. Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa. Gracias te damos, Señor, porque sin dejar a un lado el significado precioso de este pasaje, en donde nuestro Señor Jesucristo, en aquel huerto, fue probado acerca de su obediencia a ti, de beber o no de la copa de tu santa ira. Él nos está dando un ejemplo de cómo enfrentar la prueba, cómo enfrentar la aflicción, cómo enfrentar el sufrimiento. Ayúdanos a ser humildes para admitir que en medio de las crisis necesitamos de esa red de apoyo. Ayúdanos a admitir, Padre, con humildad y honestidad, nuestro estado emocional. Ayúdanos a practicar delante de ti la oración honesta y sincera, Padre. Y concede, Padre, que si alguien está hoy escuchando este mensaje, y tu Espíritu Santo le ha revelado que no está a cuentas contigo, que si hoy muriera, no está seguro de su salvación, de que ha recibido el perdón de sus pecados. Si alguien aquí no está seguro de que si hoy muriera, se enfrentaría a tu juicio y tendría que beber la copa de tu ira. Padre, te ruego que hoy arregle cuentas contigo. Te ruego que hoy venga.